¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cuáles son los 5 países más pobres de Latinoamérica. Número 1. Haití. Haití es el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. Con más de 11 millones de habitantes, un 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, según datos del Banco Mundial. Además, los altos índices de desempleo, el 70% en Haití, se vive una gran escasez de alimentos y combustibles. Según las Naciones Unidas, 4,4 millones de haitianos sufrían inseguridad alimentaria antes del terremoto, lo que significa que no tienen acceso a los alimentos y nutrientes necesarios para llevar una dieta saludable. Esta situación se ha visto agravada tras el desastre. Además, la mayoría de la población no tiene acceso a agua potable y saneamiento, elementos indispensables para la lucha contra la transmisión de enfermedades y epidemias, como el cólera, que causó graves estragos en 2010 a la propia COVID-19. Haití es también uno de los últimos países donde se ha iniciado recientemente la vacunación contra la covid Número 2. Nicaragua. La mayor pobreza viene dada por la reducción en el ingreso que conlleva un aumento en la tasa de desempleo abierto, un aumento en la tasa de subempleo en el país. Esto significa que las personas pasan a estar desempleados o pasan a estar en un empleo con menor remuneración. La fundación planteó recientemente que la pobreza en Nicaragua ha experimentado una aceleración estrepitosa, con 2.1 millones de habitantes pobres, lo que representa un 31.9% de la población. Lo anterior significa que más de 240.000 personas en la nación centroamericana pasaron a vivir con ingresos inferiores a 3.2 dólares al día. El Banco Mundial destaca que Nicaragua es uno de los países menos desarrollados de América Latina donde el acceso a los servicios básicos es un desafío constante lo anterior significa que más de 240 mil personas en la nación centroamericana pasaron a vivir con ingresos inferiores a 3.2 dólares al día Número 3 Honduras en los últimos años la pobreza en Honduras ha mantenido un comportamiento oscilante, una situación que se agudiza por la caída de la producción y en consecuencia provoca desempleo, disminución de ingresos y precarización social de la población. El documento de la UNAM señala además que un 53.4% de hogares hondureñas viven en extrema pobreza, un aumento de 16.7 puntos con respecto a 2019 que era solamente a 36.7% La pobreza es el reflejo de la debilidad estructural de la economía del país la que siempre ha afectado a un alto porcentaje de la población pero con la crisis del año 2020 se ha acentuado por el incremento de la pobreza coyuntural especialmente la generada por los fenómenos naturales Apareciendo la categoría de pobres climáticos. La pobreza en Honduras se ha agravado cada vez más. Pese a un importante gasto social ejecutado por, por diferentes gobiernos. Y la inversión en la fallida estrategia de reducción de la pobreza. Número 4. Venezuela. La pobreza extrema. Ahora afecta a tres de cada cuatro venezolanos. La pandemia de COVID y las crisis de combustible han agravado las crisis económicas que ha vivido durante años este país rico en recursos petroleros. Desde 2014, el país ha sufrido escasez de suministros básicos y una de las hiperinflaciones más graves del mundo. Millones de personas necesitan ayuda alimentaria y mejora urgente de ingresos. El gobierno no se ha pronunciado sobre estos nuevos números, pero generalmente argumenta que las sanciones estadounidenses agravan la situación económica del país. El estudio revela que la pobreza en Venezuela se mantiene a niveles máximas posibles, de 94,5%, mientras que la pobreza extrema sigue creciendo y abarca dos tercios de los hogares del país, con un 76,6%. Una alza de 8,9 puntos desde, el, desde los 17,7 en que se ubica el año pasado. Número 5. Bolivia. En economía, como bien sabemos, no hay milagros. En un nivel intermedio, esta es la propia predicción de Celag, que considera una caída del PIB boliviano del 7,9% que generaría más de un millón de nuevos pobres, siempre y cuando no se implementen medidas y acciones económicas diferentes a las que actualmente lleva a cabo el gobierno actual. Entre ellos, casi 800 mil personas entrarían a la pobreza extrema, y 1,4 millones engrosarían la pobreza. En resumen, la pobreza monetaria se entiende como la falta de ingresos, para satisfacer las necesidades básicas que al mismo tiempo trae aparejando el tema de la desigualdad, pues evidencia que existen personas sobre las cuales se acumulan una serie de factores de injusticias o carencias que impiden su despegue o salida de la pobreza.